...en directo, desde Murcia... ...ducentésimo, cuadragésimo, noveno... ...día consecutivo de protestas... ...contra el muro que está partiendo la ciudad en dos... ...contra el paso del corredor del Mediterráneo por el casco urbano, ...porque entre otro tipo de mercancías transportará... ...mercancías peligrosas... ...junto a colegios, institutos, viviendas, comercios... ...la gente se niega a eso... ...el muro tiene varios kilómetros de altura... ...una base de hormigón... ...unos postes metálicos que sujeta, ...barreras acústicas de metraquilato... ...pero que la gente no puede traspasar... ...y para ello... ...han instalado una pasarela... ...sobre... ...varias acequias, pasarelas inseguras... ...una pasarela insegura... ...que puede causar cuantiosos daños... ...y la gente se manifiesta... ...por las calles de Murcia... ...para recordarle... ...a sus conciudadanos... ...que no quieren muro... ...que no quieren una ciudad partida en dos... ...yo me incorporo ahora... ...las protestas... ...tienen lugar... ...desde las 8 de la tarde... y comienza la gente a ir a la Plaza del Soterramiento... ...a las pasadas las 9... ...salió... ...esta marcha... ...de dicha plaza... ...y desde entonces transitando por las calles del barrio del Carmen... ...ahora pasando el Puente de los Peligros junto al río Segura... ...ahí tenemos el Puente de los Peligros, al final... ...podemos ver la Catedral de Murcia... ...aquí tenemos este río... ...¿os acordáis del proyecto Río? ...ahora que nuestras aguas están limpias... ...sí, sí, limpias... ...buenas noches, buenas noches. ...a tutón. ...Nuria, José Luis... ...José, Pepa, Fede, José Antonio... ...y tantas personas más que estáis ahora mismo ahí conectados... ...y luego, por supuesto, a quienes veis esto... ...en diferido, que... ...son muchas las personas... ...que encuentran, que de repente... ...saben que en Murcia... ...la gente está en la calle... ...siete años... ...después del 15M... ...y el lugar que es de España, que está a la calle... ...que se echa a la calle diariamente Murcia... ...diariamente estamos hablando... ...otros lugares evidentemente hay luchas... ...pero diariamente... ya hay días que aquí en Murcia hay dos y tres concentraciones... ...manifestaciones... ...y gente que va a las dos o a las tres incluso... ...Murcia ha despertado, no quiere muro... ...no quiere una ciudad partida en dos... Y aquí nos encontramos en torno al río Segura, marchando para mostrar que la obra continúa. En compañía, otra noche más, de Venus y la Luna, la Luna creciente, allí la podemos ver. Y como dice la gente, siempre adelante, ni un paso atrás. Siempre adelante. Y eso derramientó. Siempre adelante. Y eso derramientó. Siempre adelante. Y eso derramientó. Pues aquí con el hoy, un luchador que cuando al día siguiente no hay clases se apunta a luchar por su ciudad. ...hoy día donde los más jóvenes se unen... ...a las protestas, junto a sus familiares... ...para en un futuro poder cruzar la calle... ...no tener que atravesar un muro... ...no tener que subir por una pasarela... ...que rodear un muro... ...así que los viernes son días... ...donde habitualmente... ...los más pequeños, los más pequeñas... vienen a la lucha. Mira que han intentado... ...los corruptos... ...criminalizar a toda la gente... ...que tenemos aquí... ...a estas protestas, y no hay manera, ¿eh? ...más de ocho meses, protestas diarias... ...y no han tenido forma... ...de criminalizar... ...a toda esta gente. La dignidad... ...sigue venciendo... ...la dignidad sigue venciendo... ...importante la labor... ...ya no solamente de la gente... ...que viene todos los días a las vías... ...a esa plaza de soterramiento, ...sino también a tu labor... ...que estás ahí... ...y que compartes los tuits... ...de la gente durante el día... ...compartes el periscope ...estás aquí... ...estás aquí... ...viendo esta retransmisión... ...también en Facebook... ...también en Youtube... ...que compartes... ...e invitas... ...a la gente en Facebook... ...en Youtube... ...y que haces, que logras... ...que estas protestas sean visibles... ...porque lo que no se ve, no existe... ...y esta gente que viene cada día... ...a la... ...a la calle... ...que se echa cada día a las vías... ...merecen ser vista... ...merecen ser vista... ...y gracias... ...a la labor... ...que tú haces con un clic... ...y con dos clics, con tres clics... ...pues esta lucha está siendo cada vez más visible, ¿no?... ...el otro día se nos incorporó Cristian... ...que lo descubrió en Periscope, porque también... ...cuanto más corazones se envían, pues la retransmisión... ...destaca más, cuanto más... ...personas están viendo... ...más se destaca también, y entonces hay personas que descubren... ...de repente, la, la retransmisión... ...es decir, todo gesto cuenta, ¿eh? ...tocar la pantalla, dar corazones... Cuenta, Al escribir un comentario cuenta, todo cuenta. Aquí la gente podía estar haciendo pues, otras cosas, ¿no? Que se quitan tiempo de su vida personal, familiar, su tiempo libre, hasta horas de sueño, si hace falta. ...para poder lograr una Murcia libre de muros... ...toda ayuda, toda participación, toda colaboración... ...no solamente es importante, sino que es muy, muy, muy necesaria... ...tú ya sabes que aquí pues unas veces son decenas de personas... ...otras veces centenares, otras veces miles... ...y otras veces pues, decenas de miles de personas ¿no?... ...es dificilísimo que, que, que una ciudad... ...se eche a la calle todos los días... ...decenas de miles de personas... ...pero sin embargo... ...esto es como esa llama... ...que nunca se extingue... ...que siempre permanece... ...siempre prevalece... ...y que tú pues también mantienes... ...viva... ...compartiendo esto... ...buenas Aurora... Estoy aquí... ...también Aurora, que siempre que puede, también viene". ¿Qué, Loli? A ver. Agarra el micro. Agarra Se cumplen, se van a cumplir mañana 250 días. Cuéntale a la gente ¿por qué? por qué. ¿Por qué? Pues porque llevamos luchando 30 años. Esta gente sigue queriendo cortar Murcia y siguen adelante. Ahora mismo nos decía que se está soterrando. Mentira. No se está soterrando, es más, la máquina que estaba allí de cebo hasta se la han llevado. No existe ni siquiera la máquina que ellos decían que estaba soterrando. Que se entere Murcia, que no los engañen más, que esa es la pura verdad. Que lo único que quieren traer es la vía en superficie, el tren en superficie y, que, y ahogar a Santiago el Mayor y todos los barrios de la costera sur. Que se enteren que no que hasta la máquina que hacía el paripé de que estaba soterrando, se la han llevado. O sea que, que despertemos ya, que ya está bien, que Murcia se tiene que tirar a la calle porque es una aberración lo que quieren hacer con nuestra Murcia, nuestra, de todos los murcianos, de toda la comunidad murciana, no de una parte solo, no solo del sur. Aquí participamos todos y cada uno de los murcianos. Que no van a coger solo los de la capital, el, el tren, el ave, dichoso. No, lo van a coger toda la comunidad. ¿Y qué tiene que estar? Arriba, partiendo en la ciudad de Murcia, avergonzando a la comunidad de Murcia. No, no quiero. Si nuestros políticos los consienten, los ciudadanos vamos a luchar hasta la última gota de sangre. Y eso, a luchar y a ganar. Muy bien Loli, alto y claro. Por aquí te dice, Arcadi Nore, te dice un abrazo y mi admiración desde Barcelona. Bueno, pues esto hay que compartirlo, ¿eh? Al menos antes de que, me, de que me caiga, aquí caminando de espalda, por lo menos, que sea visible esto. 249 días seguidos de protestas, ¿eh? 249 días seguidos. A la calle, todos y cada uno de los días. <ríe> ...sí, mañana 250... ...se cumple... ...y lo que queda... ...porque esto va camino... ...de cumplirse el año... ...con cierta facilidad... ¿eh? ...hay que compartir... ...hay que difundir esto... ...aunque solo sea para que dure menos... ...saludos Agustín de Sevilla... ...creo recordar... ...que estás en Sevilla... ...esto... ...saludos para Elisa... ...que nos ha enviado una fotografía de No al Muro... ...en Toledo... ...una fotografía... ...una pegatina de No al Muro en Murcia... Soterramiento ya... ...desde Toledo... ...luego haremos una... ...recopilación de tweets... ...con fotografías de No al Muro... ...por toda España y el resto del mundo... ...y haremos un mural... ...para que los vecinos vean... ...el apoyo que hay... ...tanto en otros lugares de España... ...como en otros lugares del mundo... ...así que puedes poner... ...tu dibujo, una pegatina, si la tienes... ...un mensaje... ...te puedes fotografiar tú... ...puedes escribir un, un tweet... ...puedes usar el hashtag Murcia Libre de Muros... ...citarme también, a mí o a algún vecino... ...alguna vecina... ...y recuperaremos todos esos tuits... ...para que se vea... ...el apoyo... ...así es Sergio... ...250... ...ahí vemos a Andrés... ...con la única bandera que ondea... ...en todas estas manifestaciones... ...que es la bandera del no al muro... ...aquí ya sabéis que no hay... ...banderas de organizaciones alguna... ...simplemente hay una bandera y es... ...la bandera del no al muro... ...solamente esa bandera... Sí, Sergio, prepara una fotografía. Puedes escribir en un cartel, no a Murcia, lo puedes poner en algún sitio. Y lo compartimos aquí, luego, en Murcia. La solidaridad atraviesa los océanos si hace falta. Como tú haces cada día. Que ya lleva más de 215 días conectado. Claro. y para que la gente lo vea, se lo dice, que lo pueden ver aquí todo, para que vean que no es un día nada no más. <risa> Estas fotografías, podéis escribir un tuit, publicar un tuit, me podéis citar a mí, Cecilio Cea. Pones en el tuit, arroba Cecilio Cea, indicas el lugar donde es la, la fotografía, el mensaje que quieres transmitir a los vecinos, a las vecinas de aquí, de Murcia y los voy guardando. Saludos, Mame. Aquí ya ves la gente, mira, aquí Charo os muestra la tarjeta para que sepáis qué tenéis que citar. Enviar la fotografía en Twitter Cecilio Cea o en Instagram. ¿Sí? Cecilio Cea. Y Charo qué dice? Pasando en Murcia, que vean en directo la ...lo que nos están haciendo los políticos en Murcia. Ahí está Charo. Pues mames, aquí ya ves, la gente sigue... ...mañana se cumplirán 250 días... ...hoy viernes, pues incorpora mucha gente joven... ...muchos menores, que mañana a no haber clase... ...pues vienen con la familia... ...y luego gente que viene cada día. En las vías, en las vías también hay gente... ...siempre en la marcha... ...el número de gente es menor... ...porque hay gente allí... ...Mamen dice que lleva la pegatina puesta en el coche... ...pues foto Mamen, foto... ...que vamos a hacer un mural solidario aquí... ...para que la gente reciba el cariño... ...porque el cariño... ...la solidaridad es algo que tiene mucho valor... ...no tiene precio... ...pero tiene muchísimo valor... ...y en serio, hace muchísima falta... ...el apoyo... ...para continuar ¿eh? ...el apoyo para continuar para no desfallecer... ...porque la gente sabe, sabe que estés ahí... ...Mayorarte ahí en Alcoy... ...pero vamos a llevárselo a quienes, a los vecinos que no lo saben... ¿eh? vamos a hacer el mural para que la gente... ...también, que está en los barrios, está en los barrios... ...y que no saben el apoyo que hay, de fuera de Murcia... ...diga, pues... ...¿cómo es posible, no?, que haya tanto apoyo fuera... ...y yo no haya bajado un día a mostrar mi solidaridad... ...muy bien, Mamel. ...pues desde Sevilla, otra persona más... ...Mames, Agustín... ...también desde Tarragona, Madrid, Nuria... ...Cristian, en Toledo... ...en Talavera de la Reina, Elisa en, en Toledo... En, ...en Osona... ...venga Mames, un abrazo y... ...gracias por asistir ...a, a esta lucha de la dignidad... ...de regreso de regreso a las vías con el grito que no que no queremos mudo para que lo sepa la gente para que lo sepa la gente porque eh, estar a esta hora pegado al televisor te hace partícipe de una ficción alejándote de la realidad y entonces la gente te trae la realidad a la puerta de tu casa para si la quieres escuchar Saludos, Lulú. Por eso el mensaje, vecino, despierta, el muro está en tu puerta. Es importante, es importante salir de esa ficción en la que vivimos y centrarnos en la realidad, y centrarnos en la realidad de la que nos distrae, de la que nos quieren no hacer conscientes. ...probablemente a pasar por la estación de Ferrocarril... ...aquí tenemos a Paco Carnicero... ...grabando esta realidad... ...249 días seguidos... ...y aquí pues como uno más para que tú puedas participar... ...puedas sentirte que estás aquí... ...porque de alguna manera pues también estás... ...estamos en una zona de Murcia... ...que se llama El Rollo... ...y que está muy cerca... ...de la estación de ferrocarril... ...a la derecha una autovía... ...y todo eso está en el lado norte... ...todo eso está en el lado de la ciudad... ...que no quedaría... ...aislada, que no quedaría... ...marginada, está en el lado... ...digamos... ...bueno del muro... ...si es que hay un lado bueno, ¿no? ...todavía hay gente que se sorprende... ...al ver pasar la manifestación... ...es muy importante también... El, ...el compartir las retransmisiones... ...por algo que os voy a decir ahora... ...hay gente en Murcia... ...que considera que... ...solamente hay manifestaciones... ...cuando lo ven... ...en cambio... Cuando la retransmisión que está grabada diariamente, pues les llega de una manera u otra, por una persona u otra, por diferentes lugares, ya sea Facebook, YouTube, Perisco, por Twitter, pues la gente llega a un momento que dice: Pero vamos a ver, que, que esta gente no paran, que están todos los días, ¿no? Y eso genera más empatía, eso genera más empatía, porque de alguna manera, pues una persona pues Tú puedes considerar que alguien es, es, es estúpido. ...pues por protestar ¿no?... ...pero que tantísimas personas... ...sean estúpidas... ...tantísimos días... ...pues eso eso, eso ya a tu mente... Le genera ahí... ...una cierta disonancia cognitiva ¿no?... ...una cierta contradicción mental... ...que dice pues no puede ser ¿no?... ...o estoy, o estoy equivocado... ...o ¿qué pasa?... Y, ...y eso es muy importante... ...para que la gente... ...pues despierte... ...la gente que todavía... ...no ha visto... ...estas protestas... ...que no se informan... ...las que dicen... ...no si yo en el periódico pone que ya se está haciendo el, el soterramiento y que comprende que, bueno, que los periódicos pues también mienten ¿no? y que van despertando, porque en periodismo se dice que no se sabe cuánto se miente en periodismo hasta que eres protagonista de la noticia. Y aquí ¿qué pasa? Que miles de personas están siendo protagonistas de las noticias. Venga, vamos a enfocar la bandera que lleva Andrés. Ahí lo tenéis. Podéis hacer una fotografía. No al muro, soterramiento ya. Saludos, Jordi. No al muro, soterramiento ya. La única bandera que ondea. Bueno, hoy hay dos banderas. Esta que lleva Andrés. Tres banderas. Sí, sí, esto va aumentando. La que lleva Dani. Aquí, la mítica Dani Y la que incorpora también José Luis Allí Así es, así es A los políticos hay que irritarlos Porque vergüenza no tiene, ¿eh? es decir Los corruptos, no estamos hablando, ¿no? Se entiende, pero bueno para que, para que sea fácil también de comprender A los corruptos no tiene Ahí Jordi, saludos, que además te conectas a diferentes horas ¿eh? estás ahí muy pendiente y es algo es algo muy digno de valorar ¿eh? que, que yo lo digo muy en serio me parece eh, lo, el, el que os conectéis saludéis enviéis corazones eh, es, es algo que yo efectivamente valoro mucho porque son pequeños gestos no y la vida son pequeños gestos la vida son pequeños gestos más que gestas ...que parece que vamos buscando el éxito, las gestas y las hazañas... ...la vida, la vida, la real, la de cada día... ...la que nos hace más felices son los gestos, más que las gestas... ...y aquí estamos haciendo una gesta a base de muchísimos pequeños gestos... ...y entre ellos los tuyos, compartiendo, dando corazones, comentando... Aquí tenemos la estación de tren. Esto se supone que es una estación de tren. eh, Es un, una estación de tren provisional que ya dura más de 155 años. Más de 155 años. Y que dentro pues es pues como puede ser el, el apeadero de cualquier pueblo. ¿no? Muy digno, pero de hace 155 años. Me explico. No como para traer un tren de alta velocidad. No es como la estación de Beniel que vimos el domingo. ...que sí está preparado, pues aquí tenemos, enfrente de la estación de ferrocarril, arriba, nosotros por arriba, arriba y el tren por abajo. El tren, tren so Aquí Paco haciendo una, una sentada, tendríamos que hacer más de una sentada... ...tendríamos que hacer más de una sentada... ...entramos a mostrar por la media, ...eh... ...entramos ¿Eh? a mostrar... ...entrar ¿Eh? y mostrar... está todo listo, mostramos que está todo listo para que haya ...vamos a ver, nos dejarán entrar, dice Dani... ...vamos a ver... ...la gente... ...¿sí? Creo que... ...vamos a ver... Aquí tenemos, mirad, esto es un, un ridículo parking que hay Comparado con el que emitimos el mostramos el domingo en la emisión desde Beniel Este es un parking ridículo, eh, para, para traer aquí un tren de alta velocidad La cantidad de pasajeros que se supone que dicen que va a haber ¿eh? Esto es la estación de ferrocarril Aquí lo tenéis Aquí se supone que va a llegar el AVE Venga en directo la estación, sí, sí, esto es la estación, ¿eh? ¿eh? Por favor, reírse hacia el otro lado, ¿eh? Por favor, reírse hacia el otro lado Bueno, aquí nada más que hay corazones, no hay risas Pero en Facebook sí, en, en Facebook sí que hay risas Bueno, hay hay y emoticono Esto es la estación Ya está Ya habéis visto, bueno, vale, es verdad Habéis visto una parte de la estación Ya habéis visto toda la estación esto es toda la estación. Con aseo sin puertas. Ah, bueno, esto es, mirad, mirad, eh. Estas son las puertas de los aseos, unas cortinillas de plástico. Pero de estos son de, ¿cómo se sabe cuáles son? Estos son de hombres, Caballero, Mira, mirad, eh. Qué os parece las puertas, eh? Qué os parece las puertas de los aseos ¿será para que no entre las moscas? ¿eh? ah bueno, sí, vamos a mostrar vamos a mostrar aquí cuidado que las puertas son mecánicas ¿eh? no vaya a ser que os quedéis atrapados en medio cuidado, cuidado las puertas de los aseos que son mecánicas y os vaya a quedar atrapado en medio estos son ¿eh? bueno, con un poco de suerte han renovado las puertas desde hace más de un siglo y medio, ¿eh? Bueno, aquí tenemos, dice, ¿y si te quiero esperar el ave? Pues mira, perfectamente. Uno, dos, tres, cuatro, ¿eh? Ahí dentro hay unos cuantos asenticos más. Y aquí, pues fíjate, que, qué bonito, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho, madre mía, ¿eh? Aquí puede venir a esperar a toda la familia que venga en el ave. Qué bien, qué bonito. Mira, ahora sí han creado ahí. ...una salita... ...una waiting room... ...mira... ...aquí... o ...una salita... ¿Eh? ...esto es ya el futuro que ha llegado a Murcia... ...el futuro ha llegado a Murcia... ...una salita de espera... entonces para que llegue... ...el ave... Mira, ...esto... ...esto es... ...pues yo qué no sé... ...esto es... ...dos personas desesperadas... ...que no se hablan entre ellas mientras... Discuten si la estación es una estación de mierda o qué Y esperan que venga la ave, ¿no? El, el dibujito ese bueno. bueno, bueno, que sí Que es un dibujito de la sala de espera Yo lo comprendo, yo lo comprendo Qué bonita la estación Que me llena de ilusión ¿Eh? ¿Qué os parece? Esto es la estación de Murcia Sí A ver, tened en cuenta que aquí vienen chucuchucus De gasoil ¿Eh? Aquí vienen chucuchucus de gasoil Entonces esto, pues que podemos esperar de esta estación es pequeña, aquí es viejuna. Bueno, aquí estarán haciendo alguna cosilla, una cosita de obra. Bueno, bueno, bueno, pues da vergüenza. Pues claro, y aquí quiero traer un ave. Aquí quiero traer un ave, ¿sabes? Aquí quieren traer un AVE, a esta estación. Las... bueno pues... Le preguntamos la hora que es, por pues cierto, tengo que tengo que verlo. A ver, del dispendio de las primeras líneas de AVE ha pasado a aprovechar todo lo asistente, 20, 30, correcto. ¿Qué hora es? 20.31. ¿Cómo que a las 20.31? Ah, 22.22. 22, 22. Ah, eso sí, la 22, sí, son ya las 10 y media son las dos las la diez y media a la obra no ¿Eh? no a la obra. ah vale sí vale, vale. ni sabía que, que había y todavía obra. ahora lo que sí que lo que, sí que cojonudo son las puertas de, de los aseos ¿eh? Aquí no hay que eso es espectacular Las cortinas esas, madre mía bueno pues vamos a que no se nos escape gracias hasta luego eh, no se nos escape la gente que está en la manifestación eh, venga, venga vamos a ver vamos a ver de nuevo por pues si te lo has perdido estos son las puertas de los aseos ¿eh? estas son las puertas mira se parece a un kiosco de la playa tienen una persiana ¿eh? tienen ahí una persiana para cuando quiera cerrar el chiringuito lo cierra y ya no me nadie, ¿eh? Y luego sí, pero ahí no le hagas pipí, ¿eh? Mayor Arti, que aquí ya ¿eh? nos conocemos, luego le dice la abuela, no, es que eh, he sacado el huertano que lleva adentro y en Murcia cruzamos la cortinilla, echamos la orina. Pues sí, esa es la realidad murciana. Eso sí, luego tiene un eslogan que es no seas marrano, ¿sabes? No te lo pierdas. Sí, sí, el hashtag es NSM, no seas marrano. Esto es un, de, una de las consejerías aquí del ayuntamiento. Vamos a por dónde vamos. Ah, por aquí, mirar. Lo que estáis viendo al otro lado de esta valla es el muro, que está construido. Eh, sé que se ve poco, pero... Todos esos reflejos son de las pantallas de metraquilato y del muro que está construido desde la estación hasta la zona donde cada noche se reúnen los vecinos, se reúne la gente que va a protestar donde está la pasarela. Sí, esos reflejos correcto. Pues ese es el muro. Ya en el otro lado, pues ya están acabando de hacer el andén, los andenes, donde se supone que va a venir el... Sí, son de 5 metros de altura. Y 9 kilómetros. ¿todavía? Y 9 kilómetros, ¿9? De... Confirma Dani que son 9 kilómetros de muro. Claro, hasta son malos, Claro. Y la pantalla es de metaclarato, sí. Sí, que eso está teniendo un problema porque hay gente que se está quejando que tienen sus viviendas, pues más o menos a la distancia que, ve, que ves de esta valla al muro, ¿no? Hay Prácticamente metros. ¿Y qué sucede? Sí, pero estoy hablando incluso de los que todavía viven allí, ¿sabes? Sí, sí. Que están un poquito más lejos, pero sí, como dice Dani, hay gente que vive a, a menos, ¿eh? Sí, comenta Dani que son nueve kilómetros porque están construyendo muro también hacia Cantarilla. Y, y comentaba que este es metalizado hace como un efecto lupa y aumenta el calor. Aumenta el calor. Además, al estar frente a las puertas de la vivienda y tener tanta altura, lo que hace es que impide que el poco aire que, que haga cuando lo hace llegue a las casas. Tú ajena te dice, pues voy a abrir la ventana para ventilar la casa. No, no, Ahora si tu casa da al muro, no hay manera de que se ventile, ¿sabes? es así, es así y esto todo es bajo el mantra ese de que para que la vida de uno vaya mejor alguien tiene que sufrir, ¿sabes? E ese mantra tan manido pero claro, ¿aquí qué pasa? que no es para que la vida de muchísimas personas vayan a mejor dos o tres sufren, cosa que yo también sería injusta es que para que la vida de muy pocas personas vayan a mejor la mayoría tienen que sufrir es que, eso es, injusto, es que eso es injusto. Y con las vibraciones corre el riesgo de romperse. Pua, eso, espérate, porque esa es otra, otra historia también. Luego. Bueno, Murcia hace un calor espantoso, ya te lo puedo decir. El perisco que grabé a plena luz del día, que además se llama así, si lo buscáis, y también estará en, en Facebook y en YouTube, pone a plena luz del día. Bueno, sería... ...de lo peor... ...yo comprendo que tendré que repetirlo... ...para que se pueda ver... ...me da igual... ...si... ...lo ve una persona en Periscope ...en ese momento... ...o si es de los Periscop... ...como algunos... ...que lo han visto... ...más de 100.000... ...personas ...no importa... ...pero hay que mostrarlo... ...hay que empatizar... ...merece la pena... ...si se logra que... ...unas pocas personas... ...empaticen con la gente... ...sí, acabé... ...bueno, hubo varios días... Que acabé un día casi me da una quisipeléctica también por la noche. Pero ese día, sí, ese día fue. Fue un día que yo recordaré porque estaba ya casi a punto de desfallecer, que mirad cómo quedó el móvil. ¿Eh? Se ve claro, ¿no? Es, llega un momento que. No, ese día iba, iba, iba acompañado, pero. Iba con Miguel, Consuelo, Cristina, había más personas allí. Solo que algunos fuimos pues, lo suficientemente inconscientes como para llegar hasta la parte más lejana. Pero bueno, es que hay que hacerlo. y ¿eh? Ayer encontramos con Mari Carmen, una vecina, que nos explicaba la realidad. Que nos explicaba la realidad. Porque al final, por más que lo imaginemos, mientras no lo vemos, es que... ...eh... Que no, que ¿no? ...buah, pues ese periscope... ...mira, hay una... ...sí, nos tenemos que cuidar... Mayor arti, gracias... Eh, ...hoy de hecho estoy también muy al límite... ...pero bueno... ...hacemos lo que se puede... ...y ahora a descansar un poco... ...pues hay un paso... ...por debajo de una carretera... ...un puente... ...donde apenas hay centímetros... ...para pasar a la gente, ¿sabes? ...apenas hay centímetros... ...para pasar... ...no sé... ...cómo van a habilitar... ...para que la gente pueda caminar... ...en torno al muro... ...en esa parte... ...y además está llena de, de basura... ...y se ve ahí a Miguel caminando... ...sobre la basura... ...y yo caminando... ...sobre... ...el bordillo... ...donde se supone que va el muro... ...bueno, es un perisco... ...bastante lamentable... ...por, por, por, por lo que mostramos... ...pero real... ¿eh? ...la ventaja de haber... ...además se grabaron... Pff, ...más de una hora... ...quizás dos horas... ...o casi eran de las doce y media, a las dos y media más o menos, acabábamos dentro de la casa de Loli, una vecina, enfrente de la pasarela, mostrando la pasarela. Y, bueno, la ventaja de verlo ahora es que le voy a dar para adelante, para detrás, y no pasar los calores que yo hoy pasé. ¿no? Pero es muy importante ver, y había gente decía a ver, que nos vamos a caer, que, que podemos desfallecer, ya, pero es que hay que mostrarlo. ...y si uno se cae, pues oye... ...pues hay que mostrar la, la realidad... ...y la realidad es esa... ...un muro partiendo... ...Murcia, España... ...en dos... ...año 2018... ...vamos a celebrar el trigésimo aniversario... ...de la caída del muro de Berlín... ...si nada lo impide, con un muro... ...nuevecito y listo... ...para estrenar... ...y eso pues la gente evidentemente... ...tú lo sabes... ...no quiere... ...ahí tenemos a la gente que, que va... ...rapidísima ya hacia las vías... ...en este 249 días consecutivo ...de protestas en Murcia... ...estamos pasando por... ...frente a un colegio... ...con el paso del tiempo ya te vas a ir hasta... ...conociendo el, el callejero murciano... ¿eh? ...pero... ...en cualquier caso fíjate... ...que aquí... ...estamos frente a un colegio... ...el colegio Ciudad de Murcia... Y ahora enseguida giramos hacia el sur y nos encontramos a... ¿Dos calles, Dani, más o menos, las vías? Eh, una. una. calle, una calle a las vías, ¿eh? Entonces aquí tenemos un colegio, en Ciudad de Murcia, al lado un instituto, y toda esta gente pues queda al otro, al, al otro lado del muro. En el, en el lado bueno, digamos, sí, por decirle a un lado, pero es que hay gente de los barrios... ...del sur, que tienen que venir aquí... ...niños, niñas, adolescentes... ...saludos Juani... ...Mayorarte dice que no conocía Murcia... ...pues mira, la estamos conociendo... ...ya ves aquí la calle Torre de Romo... ...una de las arterias... No, ...la siguiente, la siguiente... ...sí, sí, ¿no?... ...que es, que es la calle de la que más transitamos... Sí. ...y que está cortada por esta calle... ...que es la calle Pintor Pedro Flores... Y luego paralela a esta nos encontramos en la calle Orilla de la Vía, pues que como su nombre indica la vía se encuentra allí mismo. Y además es curioso, mira yo os invito a que hagáis un ejercicio. Ahora ahora te respondo, Serapa. Os invito a que hagáis un ejercicio, buscar buscar en alguna página donde queráis hoteles en Murcia. ...hoteles en Murcia... ...y ya veréis cómo la mayor... ...bueno... ...desde el Jardín Florida Blanca... ...que son varias calles... ...atrás... ...de la zona de las vías... ...a esta zona... ...hay... ...cero hoteles... ...cero... ...un dato... ...no estoy diciendo que sea mejor ni peor... ...estoy diciendo que es un dato, ¿no?... ...que es una zona de Murcia... ...inhóspita... ¿eh? ...y a la que se encierran pues... Eh, ...a mucha gente... ...le da igual... ...pues preguntas sobre la gente del centro... ...la gente del centro de Murcia... ...hay gente a la que... ...bueno... ...creen a la, a la prensa... ...hay gente... ...también que son estómagos agradecidos... ...esos son los que menos... ...palmeros, ¿no?... ...palmeros con dos pies. ...y luego hay muchísima gente... ...que la mayoría... ...que son personas que... Eh, ...no se creen que vaya a pasar eso, ¿no?... ...que no se creen que vaya a pasar el muro... ...que... Eh, ...que bueno, que están todavía en esa fase... ...de negación, ¿eh?... ...que no han pasado a una fase de... ...negociación de... ...sí, podrá ser, y luego ya de aceptación... la pues sí, es verdad, así es, ¿no?... ...y luego hay gente que directamente... ...te dice que... ...que si... ...se pone el muro... Pues que serán de los primeros que se apuntarán para tirarlo, y eso te lo dice gente, gente bastante mayor, que ha vivido en la huerta muchísimos años, en otra parte de la ciudad, ¿sabes? No gente joven. O sea, hay gente de esa que ya está curtida, ¿eh? y que te dice que dice a ver, que no puede ser que pongan el muro, y dices es que como lo ponga, eso hay que tirarlo, dice la gente. De, los, ...de la zona del centro estamos hablando, ¿eh? no del sur... ...de la zona del centro... ...pero lo dicen queriendo decir que no va a llegar a eso... ...que no va a ser necesario eso, ¿sabes? ...lo dicen como mostrando más la impotencia... ...pero al mismo tiempo mostrando que en Murcia la gente... ...no se achanta, pero claro aquí la lección que se está dando de 249 días de lucha pacífica, es impresionante. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Que no o qué? ¡Que no, que no! que no que no que no que no Que no, que no que no que no queremos muros ni pasarelas! ¡Ahí! Ni tanto policía! ¡Ahí! Aquí tenemos... ¡Aísma! Sí, Aísma, que está bordeando la zona... Peligrosa. Sí, sí. Vale, mira, fijaos en qué estado se encuentra el barrio. Saludos, mi. Ya estamos llegando... Pff, eh, la zona aquí precintada. Vale. Tremendo. Eso sí. No se les ocurre venir a limpiar la mierda, ¿eh? Es ¿Eh? que no hay Aquí hay... Aquí hay preservativos del paleolítico, ¿eh? Aquí hay preservativos que están conservados en ámbar. Como el semáforo. La vía de saber segunda, ¿eh? Sí. ...ya están poniendo los jardines que... <risa> ...comenta Dani... ¿Qué? ...comenta Dani que están poniendo... ...los, los jardines de soterramiento... ...ahí hay un pequeño árbol... ...ahí en medio... ...ahí tenemos un árbol... ...sí, sí, no, es que además... ...esa es una de, la, de, la, de las luchas típicas... ...de aquí la gente, ¿eh? ...aquí haces una prueba del carbono 14... ...y te de, y de, y de sale... ...de qué año es la, la lata de refresco, ¿eh? Aquí echas un sorbo y adivinas... ...las recetas, las recetas secretas de la, de la Coca-Cola... ...fijaos, ¿eh? O sea, no se les ocurre... ...venir a limpiar esto... ...policía y todo lo que quieras... ...pero esto no, ¿eh? Esto no lo limpian... ...sabes... ...y hubo un día... ...cuando vinieron... ...gente de Cataluña a apoyar... ...que quitaron los contenedores... ...estos contenedores que vemos aquí... ...los quitaron... ...pues no vaya a ser que imagínate... ...la gente de Cataluña, peligrosa... ...pues los, romp... los quemara... ...pues la gente, la gente... ...ese día... ...limpió la calle... ...y se llevó la mierda a otro sitio... ...y dejó la calle limpia... ...con contenedores, sin contenedores... ...esta calle se queda limpia... ...y en cambio era el mismo día del entierro de la Sardina... ...una fiesta en Murcia... ...y las calles de Murcia quedaron asquerosas... Eso sí, luego pasaba lo, el servicio de limpieza limpiando, ¿eh? Pero aquí no había servicio de limpieza, aquí habían ciudadanos, ciudadanas, cívicas limpiando. Pero eso sí, la orilla de la vía sigue asquerosísima. Una de las reivindicaciones ya de hace años de la gente, porque por ahí pasan personas de todos los, de todas las edades. Repártelo. En... He dado a muchas mesas que estaban sentados, le he dado. Muy a bien, los dos. muy bien me quedo con estos dos, Venga, con mi gente ahí está. y mañana si hay que repartir más eso repartir. es, Venga, estupendo Charo la gente somos los medios Charo exacto, exacto, por eso le he dicho a... a ver Charo, cuéntanos a unas po, una pocas le he dicho ¿queréis saber lo que está sucediendo en las vías? y ha dicho sí y digo pues toma un papel y este para que te metas y estés en directo con nosotros y vas a saber lo que es bueno lo que nos tienen los políticos estos aquí montados ...así que he estado repartiendo... ...venga nos vamos ya a descansar... ...venga... Buenas noches. ...buenas noches... Oye, es 49... ...por pues ser tú... ...Juan Pijo... ...también hoy estás aquí Juan... ...te has hecho toda la marcha... ...a poca, ...dando vuelta ...por toda la, ¿Te toda la vuelta? vuelta... Toda. ¿eh? ...por toda la vuelta entera... ¿Cómo no la voy a hacer... ...si, si un sargo no usargo. He salido por todo, por toda la marcha, detrás de este señor. Detrás de... yo no fallo, pasa que estoy flojico ya, es mucho el trabajo que llevo. Mira, aquí la gente te está saludando porque claro, eres... Eres una de las figuras de aquí, de esta revuelta de la vuelta, de la, de la, de la Juan. Mira que dice aquella, Ahí está. ¿Quién te dice? dice ¿qué? Aquella que dice: Ya nos saluda a Juan, no te dan besos. Eh, Digo, ¿para yo, qué lo quieres? La gente, la gente quiere saber dónde está Juan, quiere saber si lucha o no lucha. Y Juan es aquí, un, no un, uno, uno más. Uno, uno más de la cuenta. Uno más de la cuenta. Uno más de lo que ya los caemos aquí todos los días. Vámonos a cenar que no cenamos. Hay que recuperar fuerza, Juan. ¿eh? Claro. Que esto queda más días. Mañana 250. Escucha, ya que, no, es? ya que los jóvenes no vienen. Aquí tiene un hombre con 80 años ¿Y dos? que se hace recorrido. ¿O? O ¿82? 82 y voy para 86. Juan, que no te ¿Eh? echar tanto, pero bueno. <risa> 82 años eh, tiene... ...y todas toda. las noches... ...viene aquí... ...y cuando salimos... ...sale... ...y míralo... ...luchando por el barrio... ...a dar la vuelta... La juventud, ...a dar la, la vuelta barrio. por todo el barrio... ...y la juventud no lo hace... ...ella no, aquí... ...qué hubo... estoy mirando... vaya pensaba que había una... de esos sea hay ...que es la que le, le dijimos... ...somate que te vas a caer... Sí, ...se asoman pero no viene... O ...se no... Bueno. Oye Charo... ...Juan, mira... ...hoy vengo de negro... ¿Eh? vengo de negro ¿a quién le llevo el luto? a Televisión Española a la Radiotelevisión Española que ya está celebrando el cuarto viernes negro porque los trabajadores se quejan de censura allá han dimitido gente en Valencia profesionales de Radiotelevisión Española en Valencia porque, sí, sí, sí, lo han dimitido porque no les dejan mostrar la realidad no les dejan mostrar la realidad y ya llevan cuatro viernes seguidos donde... ...cuando, si tú pones la 1, pones la 2... ...verás que la gente... ...mucha lleva la ropa negra... ...para demostrar que están en contra... ...de la censura... ...del gobierno de España... ...de la manipulación... ...y aquí, porque todas las personas somos Televisión Española... ...todas las personas... ...y aquí, en esta revuelta de la huerta... ...en este día 249... ...como cada viernes, también vestido de negro... ¿eh? como corresponde Juan... ...porque esto no lo saca. ¿Tú, ...tú has visto en Televisión Española... ¿Tú te has visto a ti en Televisión Española? No. Pues si todos los días, Juan. ¿No te has visto? Pues no me he visto. Si no vienes, ¿cómo te van a ver? Si no, haces nada. Ya, pero tú sí viene. no tú no vienes. A nada. Tú bueno. sí vienes. Los medios bueno. vienen para hacer para bien como que están aquí, pero no comentan nada en ninguna televisión. Gracias a estos medios, Cecilio, de verdad te lo digo. Gracias a ti se está enterando España entera y parte del extranjero, porque sabes tú que contestan... De muchos sitios, de sí. Sevilla, de Barcelona, de. Bueno, toda de, de, de, México, de México, de Costa Rica, de por Chile. Eso te digo, por fuera de España y, y España entera. Y gracias a ti se está divulgando. Toda la... ...bueno, iba a decir una palabra bueno, la pero... gente no, pero esto es gracias también a la gente... ...que la gente somos, somos los medios... Claro. ...verdad, porque aquí el otro día... ...Fina, Carmen, agarraron el micrófono, la cámara... ...se fueron a entrevistar a Diego Cunesa... ...es decir, aquí, cada persona sabe que tiene la libertad... ...de agarrar el micro, agarrar la cámara... ...y de entrevistar a quien sea, mira... ...hablando de Carmen, aquí aquí la tenemos... ...pues estábamos hablando de ti, Carmen... ...estábamos hablando de ti, que lo sepas... nosotros vamos... Luego lo ves para que sepas si es algo bueno o algo malo. Que estábamos, estábamos aquí hablando de ti. ¿De mí por qué? Por cosas de la vida. Por cosas de la vida. Luego lo, lo, lo tienes que ver para ver si es bueno o es malo. Venga, Antonio. Y digo, Juan, están aquí hablando. Antonio, a ver. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, venga, vamos a ver. Dani, vente por aquí. A ver, ¿qué pasa mañana? Ah, bueno. Claro, Antonia. A ver, ¿qué pasa mañana? ¿Qué me estás contando? A ver. Mañana, chocolate. <risa> chocolate con bizcocho. Ah, <risa> con ¿A qué hora? ¿Bizco A las 8, un bizcocho, seguramente. ¿De la tarde? 9 y media, nueve y, y media. De la tarde. De la noche, hombre. De la mañana, bueno, que va. ...está Y gratis. Está el y, y gra y gratis. gratis, gratis. Eh, eh, eh, gr gratis. Es así, se escribe gratis. Así de grande. Gratis o y, lo si, único... y si traes vaso, pues se lo ponen también en el vaso. Lo único que no hacemos es masticarlo y hacer la digestión. Eso ya es cuestión de. Bueno, es es ya. gratuito, pero hay una Cada parte. Cada uno que lo cague como pueda. Totalmente. Eh, ya veremos. Pero mañana aquí quien venga. Mañana, tiene aquí mona y chocolate. Bueno. Eso es lo que nos han dicho. Otra cosa será que, que lo tengamos. Pero bueno, yo creo que sí, que ¿y mañana... Si no, y si no, a las vías vas y de lo que lleves comerás. Exactamente, exactamente. También hay otra posibilidad. Eh, las posibilidades son varias, variadísimas. Pero si te traes algo, por si acaso, mejor. Bueno, eh, yo... Pues acaso me traeré agua, porque es una cosa que en Murcia yo no sé qué pasa, pero agua para todo, ¿eh? el agua, agua fundamental. ¿eh? Agua fundamental, pero tenemos agua, muchísima agua. Pues, mañana es el Mar Mediterráneo cerquísima, sí. agua a punta para la que quieran. Sí, Desaladoras eh, a punta para. Y el sí. mar menor, he hecho también. El mar menor, pues he hecho una sopa, un caldo. Allí hay agua potable, pero agua potable, pero de echar la puta. ¿Qué, qué ha pasado? Sí, ah, qué gracioso. Eh, aquí no, no, eh, te está diciendo, te Joaquín Paco que ah, bien, la bien. cámara te quiere. Ah, bueno, te bueno, quiere bueno. la cámara. Seguro <risa> te están haciendo también comentarios yo, bastante yo, buenos. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero vamos, lo importante es que sigamos viniendo a las vías. Mañana 250. Mañana 250 días. Se, que se dice pronto? 250. La a ver, Isma. Ah, vecina. Ven eh, por aquí. Vecina, a ver. Veníos por aquí, le, le incorporado, paso, Pero no, vente por aquí, ya, Carmen es que, si me chupo cámara ya me quedo toda la noche, eso es peligroso No, vamos, aquí el tiempo que haga falta, mira, se nos va Carmen A Carmen, ¿qué Carmen, pasa? Por aquí. por aquí, por favor. venga, pasa estoy, favor. Estoy, estoy ¿Presidente estoy hecho de la, la comunidad autónoma? Presidente de la comunidad autónoma, sí, dígame ¿Qué eh, quieres que diga? ¿Estamos sordos o qué? L yo eh, sí, ah, yo de este oído estoy un poco ya, ya. tirante Pero eh, el presidente de la comunidad autónoma, ¿qué le decimos? Sí, que, ...que se que... vengan las vías... ...si sí, es que ya no, no hay cosa que le digamos más... ...porque Por verdad, ...pero dicho... dónde enfocas pero... tú... ...ah coño que... Ah, ah, ¿Me, ...me está enfocando la parte de atrás... ¿eh? ...pero... Ah, ...la no. parte... ...baja, baja ah, un poco... La... ...ah me está enfocando ah. esto... ...claro, porque tienes ahí... ...menudo... Li... Parece, Ferodo... ...parece Fernando Alonso... ...Fernando Alonso... Eh? Sí. Sí, el... sí. ...sí... El... ...aquí con la propaganda... Pero, ...pero claro, solo que esta es digna... ...eh... Esta, la rueda, ...esta es digna... ...las cuatro ruedas... ...sí pero ella es más rápida, ¿sabes? De ah, ya es más rápida se hace toda de, la ruta aquí de, de las protestas. Y... Lo de lo, el chiste, chiste, por favor, no sé, un chiste el que, que ha dicho. No Mira, esto es, son dos amigas y una pues, se queda viuda. Y va la, y va la otra fuerte, amiga al duelo. Más fuerte que no se oye. Y repetir. le dice: Ay, que se te ha quedado muerto el marido, ¿de que se te ha muerto? Dice: Envenenado. Dice: ¿Cómo envenenado? Dice: Si sí, va a arañar el cuello, toda la cara morada. Dice: Porque no quería ni tomarse el veneno. Bueno, madre Ay, mía, calmada. esto es... Eso yo no sé, no sé, no sé, entre interrogantes... Bueno, era? aquí la gente seguro que te estará dando corazones, oye, <risa> creo que ha triunfado seguramente el chiste. ¿Qué, qué, qué, qué. ¿Cuántos corazones van por ahí? La cosa, Hay que tomarse las cosas con humor, hombre. <risa> sí, sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? El humor lo primero. Bueno, primero las vías, primero después las vías. el humor, después las vías otra vez y volvemos al humor. Si no, se hace un cóctel ahí, sí, se mezcla toda todo. Sí. Todavía, digo, todas no. Si no, sí, se también. mezcla todo. Sí, sí, sí, sí. Porque aquí hay que aguantar y el humor ayuda muchísimo a aguantar, ¿eh? El humor es... Si, lo lo fuera, lo fuera, pues, si no fuera el humor, la música, las pipas... Sí, pues estaríamos muertos ya. Y los cabezones que somos Murcia, eso sí que no nos gana sí, sí, nadie. Pero eso ¿eh? sí. No bueno, bueno, bueno. Gente testaruda, oh, como Murcia... Queremos que se unan cabezones... Cabezones, necesitamos cabezones aquí. El lunes qué ha pasado? Ah sí, no venga, Antonio, venga, venga pasa, Antonio, pasa el... a nuestra sala, eh, Antonio. A la a ver. Sala de prensa por favor. El, el lunes a las nueve y media se proyecta uh -huh. intermedio ahí en la pantalla del soterramiento. Ahí está. Que tenemos cine a la. Habrá nuevamente chocolate, churro, bizcocho, etcétera. No se sabe si será gratis o habrá ya que pagar, pero habrá. Habrá, habrá. habrá. Vale, entonces, ¿a qué hora? A las nueve y media empieza el intermedio aquí en Las Vías. El intermedio para situarnos. Es vale. un programa de televisión de una cadena privada española que se sí, llama sí, la, sí, sexta. la Sexta. La ah, Sexta, Wyoming. Hay que, ¿Eh? claro, que situar Presentado por Sandra Sabates y, y de Gran Wyoming. El y ese día tal. se trata lo de Las Vías. Estuvo aquí Gonzo. Estuvo aquí. Gonzo estuvo en las vías. Bueno. Sí, hay gente, que sí. el hay, lunes hay, hay gente, Hay gente que ya. Hay, no venga que hace nada. Vamos a ver. Tú que nos toquemos a más. No hay otra cosa, hay que venir. Venga, y decía que Gonzo vino. Pero ya hemos cumplido mucho... Bueno, yo no, pero mucha gente ha cumplido años desde que vino, ¿eh? eh Gonzobino ¿15, eh, 20 días, no? Sí, parece que están tardando, pero al final... ¿Vamos el, a ver. Es que el lunes... El, el, la cuestión era el ministro, era el ministro, que no sabemos si lo ha entrevistado el ministro. El ministro, el ministro, sí. El de la Serna, ese de, de la Serna. Sí. Ese, bueno, en, la vía, en la vía, en la vía. Todos los días venga, nos vamos, vamos a ver. Yo tengo, tengo que... ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto los tengo, no tengo que, que coger hacerla. el cercanía. El lunes, ¿eh? ¿eh? Que tengo que coger el cercanía. Hasta a ver. ya, ya. Nos, Nos vemos en, en la vía. vía. Todos los días no. nos vemos en la vía, donde nos vemos todos los días. En la vía, en la vía, donde nos vemos todos los días. En la vía, en la vía, todos los días nos vemos tódos tódos tódos tódos días? Vías, en la vía. Todos los días nos vemos en la vía. Donde nos vemos todos los días. Donde nos vemos todos los días. En la vía, en la vía. Todos los días la todos los días donde nos vemos todos los días, en la donde nos vemos todos los días, en la todos los días, todos los días, donde nos vemos todos los días, en la donde nos vemos todos los días, en la todos los días,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 Bueno, venga, vámonos. Dice... Esther, a la mierda! Todos los días. ¿Dónde nos vemos todos los días? Yeah. ¿Dónde nos vemos todos los días? Yeah. Los días, muy bien, Jesúsico. Venga. Venga. ¿Qué? Buenas noches, Miguel. ¿Qué? Bueno, cansado. Porque esto no para. No me canso. Estamos agotados. Madre mía, esto es... Queda ya poco. ¿Poco? Queda ya poco. Sabemos el final, lo que no sabemos cuándo es. El final es que no habrá muro. ¿Cuándo? No lo sabemos, Miguel. No no, no, no, no, no. A lo mejor no. A lo mejor algún juez se apiada ¿Sí? y hace lo que tiene que hacer. Vamos a ver, Miguel. Vamos a ver. vamos a ver. De momento ya 250 días mañana. Como no lo acaben antes de las elecciones, el próximo alcalde de Murcia para todo esto. ¿Sí? ¿Tú crees? Vamos a ver. Eso, las elecciones son en el 2019, eh, aún queda, ¿eh? Mayo, un año. Un año. Si o sea, tan... Miguel me está diciendo aquí que, que me va a encontrar diciendo que un estamos entero, en el ya, el ¿sabes? yo qué sé ya, es, día... Estos son tan inútiles... Sextuagésimo, centésimo el, día... De hacer. ¿Eh? Esto, eh, ¿qué me estás diciendo, Miguel? Tremendo. Yo quiero cumplir año no cumplir días Aquí, ¿sabes? Quiero cumplir año De vez en no, cuando, an que cansa no. poco Pero no, cumplir días aquí La solución suerte. Es el juez El juez que, que ya lo pare Y ya esperamos a que Vamos a ver, porque la justicia española también A veces está que quien parte y reparte Se lleva la mejor parte a veces también ¿eh? Si aquí lo que pasa es que no han tomado Se dice en de la, la bursa murciana, es que, no lo digo yo, existe no la, la bursa tome, murciana No tome, es que no han tomado decisión todavía Vamos a ver Tienen que tomarla bueno, Miguel, venga. Venga, Miguel. ¿se han llevado una zagala han llevado para ir a la orilla de la vía. ¿Por qué? Yo que sé, ahí lo están diciendo. Se la acaban de llevar ahora mismo. Bueno, aquí la gente. ya sabéis que la han soltado Bueno, aquí. estaba ahí apalancada sí. y de golpe los dos un chico y una chica policía la han enganchado y le han dicho vente para acá con nosotros le han llevado pero vamos la cría se ha ido todo pero tú te crees que tendrás otra cosa que hacer que también te tenga la cría y es que es que es que es que hay que ver ¿eh? ¿Eh? ...y si le pone una... ...a lo mejor si le pone una mirada desafiante como yo... ...tiene con idea... ...pero que no sabemos... Sé, ...pasa que la crisis... ...no es está aquí la gente comentando que... La, la, ...la policía se lleva a una persona, una chica... ...no sé, para, quizás para identificarla y eso... ...bueno, de aquí, pues ya sabes, ¿no? ...presencia policial... ¿Eh? se ve que no hay corruptos a los que detener... ...no hay corruptos a los que... ...pero claro, es que obedecen a los corruptos... ...ojo que obedecerán también a gente honesta... ¿eh? pero hay corruptos... ...a los que obedecen... ...y tú y yo lo sabemos... ...bueno, pues... ...nos vamos a despedir, ¿eh? ...nos vamos a despedir con... ...ya la policía, estáis viendo... ...ya se está, bueno... ...al principio marchando, aunque siguen por aquí... Y aquí comentan que la chica, pues, seguida se fue corriendo, salió rápidamente de aquí, porque claro, es que... sí es que es eso, es que no está haciendo aquí la gente nada malo, estaban ahí apoyadas, pero bueno, aquí ya sabes, el ciudadano, la ciudadana es presunta culpable, y los corruptos son presuntos inocentes, así es lo que... Si respira, eres presunto culpable, a menos que sea un corrupto. Esa es la situación que estamos viviendo en España en este momento. Por no hablar de Baltónic, ¿eh? del, del cantante, rapero, que en unos días tendrá que entrar a la, a la cárcel por canciones. Luego hay periodistas que dicen que hay que bombardear Cataluña y ahí sigue. ¿eh? Ahí sigue en su programa de radio. Es decir, depende de quién eres, depende de qué lado estás, Si a favor de los derechos humanos o en contra. Si estás a favor, pues no puedes decir ni siquiera una estupidez y como estés en contra, pues puedes cometer apología de, del odio y de todo lo que quieras, que no va a pasar nada. Bueno, lo de también es un escándalo. Sí, sí, ya llevan también más de 500 días los chavales ahí detenidos. ...por terrorismo, ¿no?... ...es decir... ...bueno, es... ...y luego... Un... ...uno de la manada que es Guardia Civil... ...haciendo una carta pública... ...también... Eh, ...criminalizando de alguna manera... ...a la víctima, ¿no?... ...si es que... ...sí, sí, el tipo sigue en su púlpito radiofónico... Sí. ...por eso la gente... ...tenemos que escuchar a la gente... ...mira, yo hay una cosa... Que a mí me.. Ah, venga, sí, pues voy para allá, también. Me despido y voy para el Pumuki también. venga. Pues para despedirme, decía. Que... Una de las cosas que a mí me pone un poco también. No ¿sí? sé.. Decepcionado a, a veces, ¿no? Pero claro, supongo que la oh, o así, ¿no? Y es que el odio. ¿eh? El, el, el odio se mueve a una velocidad. A ver, voy. Concedenme diez segundos. A ver. Decía que el odio. El odio se, se difunde, se mueve a una velocidad impresionante en Internet. O la estupidez, ¿no? Una persona encuentra un tuit estúpido y enseguida lo comenta, lo comparte, lo difunde de alguna forma, aunque sea para alertar. Mira lo que dice este, ¿no? Y yo me pregunto que cuántas luchas habrán en Internet de gente ¿no? que estará mostrando en Internet sus luchas sociales y que simplemente, pues por ser algo como aquí en Murcia, algo pacífico, no le estamos dando difusión, no se está conociendo. Yo me pregunto eso, ¿no? Recuerdo en una ocasión cuando hubo un político que hizo como un robo en un supermercado para darle la comida a los pobres, o, o, o probablemente un robo, y que eso fue un escándalo a nivel nacional y que se le dijo de todo al político. ¿no? De esa manera se puso en actualidad la situación que están viviendo millones de personas en España. Yo me pregunto, ¿hay que cometer algún tipo de acto fuera de, de, de la bondad, de la benevolencia, fuera de la paz, para darle difusión. Es triste eso, es triste. Aquí llevamos 249 días, aquí sería perfectamente factible montar cualquier espectáculo, falsear la realidad con tal de que motivar que la gente comparta. Pero no hacemos eso, aquí mostramos la realidad, aquí no vamos a decir, venga, vamos a prenderle fuego a algo para que la gente comparta. Aquí eso no se hace. Aquí eso no se hace. Y yo creo que deberíamos reeducarnos, deberíamos reeducarnos y compartir lo pacífico. Para transmitir el mensaje de pues como esto que estás haciendo es pacífico, yo le voy a dar difusión. Y como es, y decirle a Violento como esto que estás haciendo es violento, yo no le voy a dar difusión. Oye, si un, un periodista dice barbaridades, estupideces, pues no le demos difusión, simplemente. no Yo antes lo he mencionado y... Tampoco tendría que hacerlo, dime. No me sientas solo. No me sientas solo, dice. No, mira, estamos hablando en directo, en internet. Hola. Mira, espérate. La cámara esta. ¿Cómo te llamas? Soy homosexual. <risa> no Oye, una cosa. Ya que estás aquí, ya que estás sí, aquí, venga. Sí. Va vamos a aprovechar, ¿vale? Vamos a aprovechar. ¿Tú a qué lado del, del muro vives? Aquí. En, en, en, Por aquí. En, aquí. En, ¿Sí? Aquí. Hostias, aquí. en el lado jodido, ¿no? Sí. En el lado jodido. No, y... todos son muertos. Bueno, bueno no, pero sí, no, vamos a hablar con propiedad. No, vamos con propiedad porque luego usted vale. también se acaba censurando fácilmente. Vale, vale, vale. No, en serio, ¿eh? Que 12 no estamos personas. aquí... Sí. Bueno, pero esto hay periscos que lo ven 100.000 personas, cuidado, o sea, que esto nunca se sabe cuándo se va a disparar. Oh, ya, pero a una cosa, mira, aquí hay mucha gente, porque aquí generalmente sí. la, la gente que viene es gente mayor, ¿sabes? Gente ya, ya. de 60, 70, 80 años. Y, fa y falta gente joven. Y muchas veces nos preguntan la gente del instituto qué es lo que opina. Vamos a ver, ¿tú dónde estudias? Aquí yo yo, eh, eh, eh, el, eh. en el marino vaquero sí. sí y en el y en el marino vaquero vamos a ver por qué la gente muchas veces aquí preguntan por qué los estudiantes no salen a la calle y, y, y paralizan esto para que no les pongan el muro porque son pues, no eh, no me dejan y porque también si nos pillan nos ponen una multa y yo no quiero pagar dinero o sea que hay cierto miedo claro, claro, sí. pero sí. la gente sí que tiene conciencia de que no quiere muro sí. sí bueno pero me avisas así no, yo no lo quiero, pero si no se puede hacer nada, pues a subir escaleras. Un poco de deporte tampoco... Tú puedes la bomba, ¿qué no puedo? <risa> ya, pero <risa> Vamos a ver, pero, pero mira, tú dices, mira, tú dices un poco de deporte, ¿vale? Pero tú imagínate que un día te lesiones y ese día el deporte ya no es tanto deporte, ¿eh? eso ya es una jodienda con perdón, ¿sabes? Sí. Es decir, luego cuando el muro esté puesto y sube la pasarela, a la, dile a la gente de aquí... ...el calor que hace cuando salís del instituto... ...¿hace calor mucho, o no hace calor? Mucho no, no. calor, mucho no, no, calor... Pero, pero, ...mucho, pero mucho... ...pero la gente no se lo imagina el calor que hace... No. ...y esa pasarela es metálica... ...esa pasarela Sí, va sí, a pasar... sí, sí, ...sí o no? Sí. Entonces... Eso es calor... ...entonces eso hay que tener bastante cuidado... Solares. ...bueno gente... ...¿cómo llamáis? Yo Arturo... ...Arturo, ¿eh? ...Sala... ...bueno pues oye... ...yo me, yo me estoy despidiendo ya, estoy cortando... ...pero oye... Saluda ahí muy bien. Y eh, en serio, hay que luchar, porque si no se si, si no se lucha a vuestra edad, ¿a qué, hora, a qué edad se va a luchar, ¿sabes? Cuando seamos Que dice, hay que luchar cuando todo momento es bueno para luchar, cada uno a su manera, cada, cada uno a su manera, pero todo momento es bueno para luchar. Vale, pero y, ya no se puede tirar. ¿Eh? Ya no se puede tirar. Eh, en Valladolid pusieron la pasarela y la tuvieron que quitar. Sí, en Valladolid la tuvieron que quitar. Porque la gente, no, no, la gente, bueno, pero oye, es que al final esto, evidentemente, es un negocio, pero pero be, beneficio. ¿Tú que me en casa? No, no, aquí el, el, el asunto está que sea el gobierno el que la quite de una manera segura y que no ponga el muro. Ese es el asunto, que la gente presione. Eso es más difícil. Claro, claro. Es más difícil, pero cosas más difíciles se han logrado. Mira, el, el, el próximo año se celebran 30 años de... Que en Alemania se derribó el muro, ¿sabes? Una bomba de muro. ¿eh? No, no, déjate de, de, de, de, de esa historia y tiene que ser más eh, de manera pacífica, de manera digna. Mira, aquí tenéis, mira, tenéis a vuestro público. Aquí. A ver, a ver, comenta, cuenta, espérate. Vamos a ver, vamos a ver, venga, vamos a ver. Aquí tenemos la realidad en directo, venga. A ver, venga. Venga, venga. Oye, hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que Nada, o sea, que, nada, que, que, que, que, que ha dicho un comentario. nada lo habla tú. Ah, pero mira, ven, vente para acá, si no pasa nada, así... Si... A ver, una cosa. ¿Tú estudias, en el, ¿Tú estudias en el Marino Vaquero? No, no, no, estudio en el Miguel de Cervantes. ¿El Miguel de Cervantes? ¿Dónde está? Eh, al lado de Ronda Norte. Boalá, o sea, que eso está todavía más lejos. ¿Pero vives aquí? No, o sea, que las que viven aquí, ellas. Ah, pero tienes amigas que viven a este lado del muro. Me da mucho miedo. Sí. sí. Pero, ¿Te da miedo de coña? ¿Te da miedo de.? Sí, no, que sigue. eso da respeto, es que, está, de... que está, muy, está muy lejos. Hoy se ha unido Bull -dobi. Marco, saludos, Marco, aquí estamos con la gente de, del barrio. No, oye, vení, vení. Habla, habla. ¿Cómo te llamas? Yo, y Yasmina. Yasmina. Pues estamos con Yasmina y con quién más? Carmen. Lamento. Carmen, Carmen si sí quieres aquí, ¿no? Vives aquí, en. El barrio Progreso. Vente por aquí, que si no, el cable este se me va a... Al final me va a salir a mí la noche cara. ¿eh? A ver, Carmen, vives en el barrio del Progreso, o sea que te pilla un poquito lejos ya el paso a nivel. Sí. Pero además, ¿tienes que cruzar para ir al instituto? No, pero a ¿No? Academia y demás, sí. Es decir, que de una manera u otra, se estudie o no se estudie en el otro lado, la vida la vida social se hace a los dos lados. Sí. Está conectado todo. Carmen con el Santiago del Mayor está todo... Todo conectado. Y... ...ahora mismo si hubiese el muro y la pasarela... haría la misma vida de la amiga de un lado a otro... ...las mismas visitas y todo... ...nosotras además venimos de allí de los parques... ...que tenemos amigos por allí... ...y si ahora mismo ponen el muro... ...tendríamos un poco complicado ya el acceso a los otros parques... ...entonces no es lo mismo. Es que hay que hacer lo que sea... ...lo que sea básicamente... ...pero para que esto no siga adelante... Y la, la gente joven, vuestras amigas y eso, ¿se movilizan? ¿No se movilizan? Ella ya vive aquí. Sí. Ella vive aquí. Juzcalo. No, pero, eh, gente, que yo soy de San Andrés, ¿eh? Yo vivo también a la quinta puñeta, ¿verdad? Tú que no, y aquí estoy todos los días mostrando esto en directo, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Periscope, en todas partes, ¿eh? Estoy más cansado ya también que... no? Sí, Pero también se mide en directo, en Facebook y en YouTube. Y a veces hacemos historias en Instagram también, ¿eh? Y vídeos en directo y todo para que se vea. y venimos de San Andrés, que está en la quinta puñeta, ¿sabes? O sea, cruza el río y aún te queda un recorrido hasta llegar a, a mi casa. O sea, cuidado, agotadísimo. Pero esto nos nos, nos perjudica a todos. Y lo que estaba diciendo, si, si ponen eh, este muro, ponen esta pasarela, ¿qué hacen la gente de, de vuestra edad que nos implica más para que eso no suceda? Yo creo que no se lo toman en serio y todavía no saben lo que le puede perjudicar. A nosotros, sí. no a ellos. ¿verdad? Claro, a nosotros los jóvenes que son los que somos los que tenemos el instituto, los amigos, todo, lo tenemos todo al otro lado. Parece como que es, es una cosa que no va a pasar o que no es peligroso. Parece que piensan que no se va a cumplir y pues no se lo toman muy en serio. Pues es una, es una pena porque... Eh... Luego, en el futuro, si ocurren desgracias, echarán la culpa a la persona que estaría caminando por la pasarela, por el muro. Es que a quién se le ocurre ir a esas horas, ¿sabes? Y encima culpa, culparán a la víctima de lo, que le, de lo que le hayan hecho, ¿no? ¿Y qué se podría hacer para llegar más a la, a la gente de toda? ¿Qué se podría hacer? La verdad es que no lo sé, porque. Hombre, yo tengo amigos que la verdad es que esto del muro no le importa mucho. Entonces. Es difícil la cantidad de esto. Bueno, pero... Pff, a ver, cosas más difíciles se habrán logrado. Es decir, que algo sea difícil no significa que dejemos de intentarlo. ¿Qué podemos hacer? La, la verdad es que no lo sé. Estamos en, en directo ahora mismo en Facebook, en YouTube, en Periscope, en todas partes. ¿eh? Claro, esto es la vida en directo. Pues si se te ocurre algo, aquí estamos todos los días en las vías. Lo que haya que hacer, ¿eh? madre eh... también viene de los días. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu madre? Fina. Fijo, hay, hay unas cuantas fina. ¿De apellido cómo se Fina Serrano. Fina Serrano, Fina Serrano. A ver si yo la, la localizo. Pues es Fina. Vale, unas cuantas, hay unas cuantas. Bueno, Fina, pues mira, aquí tenemos a tu hija. ¿Ha dicho? Carmen, ¿no? Carmen. Carmen, pues allá. Ya... Pues oye, mira, aquí tu madre es una buena representante. Mira, ahí si son amigos tuyos y empatizan contigo. Bueno, aquí la gente os anima a que esto lo le dé difusión. Pues al menos, mira, yo digo, mmm, compartir de manera cansina los vídeos. Cuando algo es importante se comparte, ¿sabes? ¿Eh? Y, y si tu madre viene para acá, pues tú sabes que esto lo puede encontrar en YouTube, lo puede encontrar en Facebook, lo puede encontrar en todas partes. Y que luego también es bonito pensar dentro de un año que uno participó de esta lucha. ¿Sabes? Bueno, Carmen, pues muchas gracias por... A todas, eh, por vuestras palabras. Venga, yo cierro esto. Cuando queráis estamos por aquí, eh. Para que contéis la realidad. Deu. Bueno, pues aquí la gente joven, eh. Que evidentemente pues tienen también que contar, ¿no? Y es curioso porque muchas veces la primera reacción que, que tiene una persona adolescente con una, una relación de... O sea, una reacción de casondeo ¿no? Pero, pero está ahí muchas veces porque no se, no se les tiene respeto. ...y entonces consideramos que dicen tonterías... ...y entonces ya pues su primera respuesta... era ser un poco tomarlo con cachondeo... ...pero luego lo podéis comprobar... ...que es algo bastante... ...que tiene mucho que decir... ...muchísimo que decir... ...y si lo tomáramos más en serio... ...si lo respetáramos más... ...podríamos aprender mucho... ...podríamos aprender mucho... ...y nos daremos cuenta de que... ...hay veces que no se movilizan simplemente... Porque somos las personas adultas las que marginamos a las personas ad adolescentes. La ¿eh? adolescencia significa adolecer de ciencia. Dolecer, carecer. Ciencia, experiencia, carecer de experiencia. Pero eso no significa que sean gen sea gente estúpida. ¿vale? Yo creo que los que nos hacemos adultos y nuestra estupidez va aumentando. Yo hablo por mí. Si quieres, tú seguramente. A lo mejor no, pero yo, yo considero que. Cuando hablamos con la gente más joven, y cuanto más joven, más aprende, son niños, niñas, más aprende. Y es importante, y aquí, pues mira, lo que nos están diciendo las chicas, Esmina, Carmen, que la pasarela da miedo, da miedo. Y ahora la que la perjudica, sobre todo, es a la gente joven. Y que ya vayan al instituto o no, hacen vida a un lado y hacen vida al otro, hacen vida social. Y que muchas veces la gente joven, pues, no se lo... ...cree, no se lo toma en serio... ...porque bueno pues... ...digamos que todavía... ...tiene una ingenuidad que yo creo que hay que proteger... ...no porque sean estúpidas... ¿no? ...hay que proteger la ingenuidad... ...y que consideran que... ...el mundo no está lleno de tanta maldad como luego... ...cuando pasa el tiempo, pues lo llegan a comprobar... ...pero luego nos hacemos mayores... ...y creemos que la gente es más mala de lo que realmente es... Y ...entonces somos nosotros... ...los que nos convertimos en seres bastante estúpidos... ...entonces digamos que... ni la gente puede ser quizás tan buena como uno puede pensar en su adolescencia o en su niñez, pero ni tan mala como puede llegar a pensar cuando uno es adulto. Y hay que escucharles. Hay que escucharles a la gente, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Hay que escucharles. Y tomarles en serio. Y a veces dicen, ya, pero mira la tontería que dicen. Y es que los adultos no decimos tonterías. ¿eh? Pues claro que decimos tonterías. Y hay veces que dicen, es que los niños son caprichosos. Ya, la diferencia es que un niño, si quiere algo, pues lo tiene que pedir. Un adulto lo mira en el escaparate, entra y lo compra. Entonces la única diferencia es eso, que el niño manifiesta capricho. El, el, el adulto lo ejecuta. Y encima al niño se le culpa de caprichoso. Bueno, pues por ellos, por ellas, por la gente que tiene que pasar más años viviendo en estas calles. Por esas personas tenemos que luchar, tenemos que compartir tenemos que compartir que murcia no se parte si sí, saludo rosa que se ha conectado ahora mayor Arti, dice que alucina con sí, aquí ha habido en periscope respuesta de los niños y las niñas que son que dices que le respondes si es que son así son de cajón ¿qué le respondes pues te limitas a escucharles y ya está y no se puede hacer nada más Saludos, Rosa. Aquí ya estamos acabando. Hemos salido de marcha hoy, la gente, en este día 249. Por las calles no se ha llegado del todo al centro de la ciudad. Pero, bueno, ya estoy en la villa yo solo. ¿eh? Por ahí, generando, se queda, bueno, un furgón de policía que parece que se está marchando. Pero, en principio, yo solo. Esperemos que no hayan obras y que... Pero, bueno, importante, insisto, mirar... Eh cada día que pase va a ser días a mejor es muy difícil ¿eh? a menos que haya una sentencia judicial que paralice esto etcétera pero es muy difícil y es importante que haya gente que siga a la gente de aquí ya me sigas a mí sigas a los vecinos a las vecinas que puedes buscarlos por el hashtag Murcia Libre de Muros pero el canal de YouTube el canal de la página en Facebook Twitter Periscope seguirlo es importante porque así el día que haga falta más difusión, se llega en un mismo momento, con el mismo esfuerzo, se llega a más gente. Entonces yo te invito a que compartas la página de Facebook e invites a tus conocidos, vale a tus contactos. Te invito a que lo hagas, que es importante, cualquier día, oye, que lo dejen de seguir, que aquí no hay compromiso alguno, aquí yo hago el esfuerzo de venir para acá a mostrar esto, tú haces el esfuerzo de difundirlo, pues, y ya está. Y y al final pues demostramos que la gente no nos resignamos, que no somos pagos, que confiamos, que tú confías en lo que yo aquí estoy mostrando, pero sobre todo también tienes aplicas una duda razonable y me das un margen de error, que yo confío en lo que tú haces y también te aplico duda razonable y te doy un margen de error, pero que aquí todos participamos. Entonces, comparte que en Murcia no se parte, hay que llegar al máximo, en Periscopo ya hay muchísima gente, pero hay que llegar a más gente, Youtube, Todavía hay que mostrar más el canal para que se llegue, ¿vale? Eh, yo lo comprendo, ¿eh? No se hacen aquí sorteos de teléfonos móviles eh, ni cosas así, ¿eh? Para que... Aquí esto es la realidad. Aquí es que no queremos un muro. Ya está. Aquí que no queremos un muro. Y, y... bueno. Pues eso. Comparte que Murcia no se parte, ¿vale? Y que la gente pues, pueda seguir cruzando como están cruzando ahora. Con libertad. En este caso... Una libertad limitada, porque fijaos, está este paso a nivel, y eso pues quieras o no quieras, limita cierta la, ciertamente la libertad, pero bueno, al menos pueden cruzar, ¿eh? son 12 pasos, son 12 pasos. Pues lo vamos a dejar aquí, con esta imagen de este paso a nivel, de esta pasarela que prácticamente no se ve, y de esta luna. Bueno, espero que lo que diga, pues no sé, sea útil, que aquí yo cuando vengo a las vías me, me voy cada día mejor persona. No sé si tú ahí también, Perisco, pues, pues te ayuda a ser un poquito mejor persona. Al menos espero que no tenga efectos secundarios graves. ¿eh? Porque la empatía también duele. ¿eh? Compartir el sufrimiento también duele. Pues un abrazo. Buenas noches. Aquí en España, en Murcia, no queremos muro y mañana más. Mañana más. Comparte porque Murcia no se parte. Sí, Rosa, ya hay gobierno en Cataluña, espero que vaya bien. Y bueno, pero al final gobierne quien gobierne, lo importante es que la gente que el gobierno represente a la gente y que la gente luche. ¿eh? Gobierne quien gobierne. Yo, particularmente, soy de los que piensan que no importa tanto quién gobierna, si la gente le obliga a que realmente haga lo que debe hacer. ¿eh? Eso de dejar que haga lo que, lo que quieran es como vivir eh, en casa de los papás y de la mamá y. Y que, y, y que te traigan la comida, te hagan la cama y te limpien la ropa, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido nosotros, la gente, tenemos que movilizarnos. ¿eh? Y decir, mira, no me importa quién es el papá y la mamá de turno en este caso. Me importa, sí, pero no tanto. Lo que sí que las normas no la van a poner eh, exclusivamente ellas. ¿eh? Vamos a ser las personas, la gente, la ciudadanía. la que va a decir esto, que hacerlo así esto hay que hacerlo, sí o sí, no desahucios, no a la pobreza energética, no al rescate de los bancos, de las empresas, sí al rescate de las personas, no a la crisis, sí que es una estafa, etcétera, etcétera. Lo dicho, mucho mérito tienes de estar ahí a estas horas incluso verlo en repetición, incluso hay gente que lo ve entero después, ¿eh? pero estás viendo la realidad y eso... Seguro que te hace mejor persona. Fis de más. Una, una, una abrazada, tutón. Y nos vemos mañana. Un abrazo. Petons. Fis de más.